Hola amigos de la comunidad SoftSeguros Nos vamos a ver el próximo viernes Vamos a tener un seminario muy especial De finanzas personales Para las personas de todo el tema De corredores de seguros Entonces los esperamos en el próximo viernes Porque va a aprender muchísimo Sobre cómo manejar las finanzas personales Un tema tan importante ahorita en plena pandemia eh, Cómo podemos mejorar eh, el manejo del dinero Cómo podemos hacer que nos rinda más el dinero Y cómo hacerlo de una forma didáctica Y muy divertida Nos vemos el próximo eh, viernes en... Eh, ...el seminario con eh, la Academia Soft Seguros.